Si él, que él se entregue, eso, eso es como madre, como como como madre yo les lo pido. Que si él ve estas entrevistas que si ella ha visto la de Ale y esta que vamos a hacer ahora, que por favor, mi hijo, entrégate, me llama, si te comunica conmigo, con quien sea, que de nosotros, la familia, que él pueda comunicarse, que se comunique, pero que por favor, si él cree que ella ha hecho algo, si él está seguro, está consciente de que él lo ha hecho, que se entregue, que no permita que lo, que lo maten, que es preso, él tiene vida, pero muerto no, muerto y muerto no resucita jamás en su vida, pero ¿Qué? preso sí. ¿Qué día usted cayó presa? Yo caí presa en ma el martes, en la, en la, el lunes en la, en la noche. Y cuando mataron al policía yo ni sabía nada de eso. Yo, y vinieron y me tumbaron la puerta. Me tumbaron la puerta. Yo tenía cuatro niños chiquitos, esa niña está en pánico todavía. ¿Cuándo la soltaron? Me soltaron el martes en la noche, otra vez, me llevaron el, el lunes en la noche y me soltaron el martes en la noche. Yo mala, con fiebre, dolor de cabeza, con de todo, un dolor en el cuerpo. Y así le dije, por pues, favor, yo lo que estoy mala, tengan compasión de uno. Móntese mm -mm. aquí, móntese aquí, móntese ahí. Al hijo mío, a Edward y al esposo mío, a Radamel, se lo llevaron a ellos, los vecinos de frente, también, estaban sí, todos allá. ¿Cómo es su nombre? María Itagracia Rodríguez. Entonces su hijo no ha tratado de hacer ningún acercamiento con usted. No, no. Por aquí todo el mundo sabe que él no ha hecho ningún acercamiento conmigo. No se, no sea el paradero de él, no tengo paradero de él. Sí, le estoy pidiendo por estos medios que sí, que se, que, que se deje ver o que me llame, que me busque a donde sea o que me cite a donde sea, ¿verdad? Que me cite a donde sea, mami, yo, traiga a mi mami a donde, a donde yo teo, a donde sí. yo pueda hablar con ella, para yo poder hablar con ella, veis, porque una madre tiene que convencer a su hijo y un hijo tiene que entender su madre. Un hijo tiene que entender el dolor de madre. ¿Desde qué Dios ve a su hijo? No, desde que pasó eso, desde que él tenía problemas con unos tigres, aquí era en el barrio, él no anda corriendo por ese problema. Porque él anda y salió de aquí, pues no trae no problema a nosotros. Lo con unos tigres que andaban pasando con pistola, más, y, y cosas aquí en la casa, y ahí puede evitar problemas a nosotros, a nosotros a la familia. Salió de aquí, yo no sé, paradero de él. No sé, si supiera, mira, con desde de todo corazón, de todo corazón, si supiera, mira, ve ahora mismo lo agarro a ustedes y, y le digo, vámonos, montémonos, y vamos a caerle ahí a donde esté, y vamos a agarrarlo. Lo juro, por pues Dios que sí, vea, lo juro, como el dolor de madre que uno siente y que uno sufre. Lo juro, por pues Dios que Dios está ahí. María, está Rodríguez. Y, y me rompí la puerta, tiraron dos tiros. La noche que vinieron a buscarme, que me llevaron, tiraron un tiro allá atrás. Anoche vinieron y le soltaron el motor al hijo mío, a Jay Tidy. Y anoche vinieron y ahí se pararon, tiraron otro tiro aquí. Ese es el atropello que uno tiene de la justicia, de, de qué justicia. Entonces están actuando peor que los tigres que han venido animales, aquí, atrás del hijo son animales, mío. Son animales. Han actuado peores, si siendo justicia. Denales, Entonces, ¿cuál es la justicia? ¿En quién creemos? ¿En cuál justicia creemos? ¿En cuál? ¿Eh? Si dolor, es dolor y es destrozado, yo estoy destrozado, yo estoy muriéndome por dentro, yo no lo demuestro pero yo me estoy muriendo por dentro, mi hijo si tú lo estás viendo, si tú lo ves mi amor, eh, dame el favor de entregarte, dame el favor mi hijo de llamarme, de buscarme, de llamarme, de... no sé de qué forma, de qué manera, mi hijo pero yo no te quiero ver muerto, te quiero ver preso me voy como madre, no te quiero ver muerto mi amor, entrégate, llámame, búscame. de la forma